Un espacio para la ciencia. ¿Cómo se puede construir ciudadanía con un buen periodismo? Justo es haciéndole saber a la gente y haciéndole saber a la sociedad pues, aquellos temas que atañen ¿no? y que repercuten en la vida pública. Maestro Marcelino Nieto Bricio, especialista en géneros periodísticos y desplazamiento forzado. Eh, el día de hoy vengo a presentarles eh, temas relacionados con los estudios de periodismo específicamente los roles periodísticos y el desempeño de ellos en, en diversos medios y cómo se pueden ligar estos con mi línea de investigación que es el desplazamiento interno forzado de periodistas específicamente a la ciudad de méxico eh, bueno comenzando con este tema eh, de acuerdo a Claudia Mellado y distintos académicos, sobre todo de la, del, de la línea chilena, existen cinco tipos de roles periodísticos distintos, que es el rol intervencionista, el rol de perro guardián, el rol cívico y el rol leal facilitador. Les voy a dar un una muy breve explicación sobre eh, a qué se refiere con cada uno de estos roles para de ahí pasar como al tema principal de la plática. Eh, en primer lugar, el rol intervencionista apela a, justo como se como llama el nombre, la intervención del periodista dentro del, de, las notas, de las notas y de las publicaciones. Esto es decir, el alejamiento de la objetividad periodística y la intervención del mismo con adjetivos calificativos, puntos eh, de vista, opiniones, interpretaciones. Luego, por otro lado, eh, tenemos dos roles que están totalmente ligados al poder que es el periodismo watchdog, eh, como se dice generalmente en el mundo anglosajón, o el perro guardián, como lo conocemos en los países de habla hispana, y el, y el rol periodístico leal facilitador. En primer lugar, el periodismo de perro guardián es aquel que increpa el poder, es aquel que, que, que se mete en los intersticios del poder, ya sea del poder fáctico o del poder establecido y es aquel que saca a la luz temas sensibles, es aquel que, que hace investigación periodística para, pues justo, colaborar en el espacio público y así hacer de la ciudadanía que sepa ciertos temas importantes que no, que no están, o que están siendo escondidos por estos grupos de poder eh, y que pueden afectar en, en algunas veces sus intereses. Entonces, este es como el, el, la, lo específico del, del rol per, del perro guardiano, del rol watchdog. Y por otro lado está este leal facilitador, es aquel diseminador de noticias únicamente del poder, aquel que siempre, siempre ve positivamente a, a grupos de interés, generalmente patrocinados por, por grupos de poder, ya sea estatales o ya sea empresariales, y que no se dedica a, a buscar como el, la normatividad del periodismo, ¿no? que, que sería escudriñar en los... En los en los temas delicados, sino que es un simple diseminador de información que siempre van a ser favorables para los intereses de grupos de poder. Pasándome a los roles específicamente que van dirigidos a las audiencias, son justo los dos restantes, que es el rol de servicio y el rol cívico. El rol, el rol de servicio a grandes rasgos es aquel rol que está dirigido a la comunidad en general y que, alejado del poder y de la intervención que hablaba anteriormente, es un rol que se dirige a brindarle servicio a la comunidad, es decir, a, a brindar tips, a brindar sugerencias. A, por ejemplo, poniéndolo en contexto, en el, en el contexto actual de vacunación, aquel periodismo que te da información sobre los módulos de vacunación, sobre eh, los teléfonos a los que tienes que llamar en caso de sentirte mal, es un rol dirigido a la comunidad sin ningún interés de por medio. Y por otro lado está el rol cívico, que este va... Más, más, más dirigido, no tanto a la comunidad, sino a darle voz y luz a los movimientos sociales y a los temas como civiles de interés. Es decir, cuando hay alguna demanda social, cuando, cuando se brinda contexto político para que cierta comunidad o cierta, cierto grupo de identidad social pueda tomar decisiones correctas políticas... Toma a la comunidad, pero no desde un punto de vista del servicio, sino desde un punto de vista de la creación de ciudadanía. grandes rasgos, estos son como los cinco roles periodísticos que, que podemos encontrar en los medios. Y este, claro, hay muchísimos más, hay muchas teorías, pero estos roles vienen específicamente de la doctora Claudia Mellado, de la Universidad de Valparaíso en Chile. Como les comentaba anteriormente, mi línea de investigación y mi expertise es acerca del desplazamiento interno forzado de periodistas, específicamente a la Ciudad de México, que es la ciudad donde yo radico. Eh, una vez tomado estos, estos roles periodísticos, podemos ver que justo el desplazamiento interno forzado se da a la Ciudad de México por su relativa seguridad, ¿no? muy relativa porque hemos tenido casos... Excepcionales y casos pues lamentables que a pesar de haber huido del, del lugar de violencia o el lugar donde los comunicadores y comunicadoras habían sido amenazados, pues llegan a la Ciudad de México y aún así son agredidos. ¿no? Entonces, una vez viendo este contexto, eh, tenemos que dejar en claro, primero que nada, el contexto eh, político y social que se vive en, el, en, la reg en las regiones de México, que es donde justo se practica el periodismo regional. Tenemos una característica como que es el común denominador de las regiones en México, que se viven en contextos sociopolíticos híbridos, se les llama de esta forma, ya que a pesar de que México se podría decir que es un país democrático, en, en estas regiones alejadas o en estas comunidades alejadas de la periferia, también se dan tintes autoritarios y también se dan espe una especie de, de prácticas autoritarias que no permite que la democracia se desarrolle adecuadamente. Entonces, es por eso que estos contextos y estas comunidades se les llama como contextos políticos híbridos. A partir del, del ejercicio periodístico del watchdog o del perro guardián, pues muchos periodistas quieren sacar información a la luz de políticos regionales, políticos locales sobre todo, o en este caso de grupos tácticos, ¿no? como podría ser el crimen organizado. A partir del ejercicio de este periodismo eh, en el, o de este rol periodístico en estos contextos que les mencionaba, es que vienen las amenazas y viene la violencia. ¿Y por qué se dan estas amenazas o qué hace que, que perduren y que en este país no hayan disminuido para nada los asesinatos o la violencia contra periodistas? Se lo tenemos que, que achacar eventualmente a la impunidad que existe ¿no? ante, estos, ante estos actos ya que eh, de acuerdo a diversas organizaciones internacionales como Reporteros Sin Fronteras, el Comité para Protección de Periodistas, entre otros, han, han mencionado que en México existe el 99% de impunidad cuando existen agresiones contra periodistas. ¿Qué sucede con esto? Que al no haber un castigo, el agresor y el, y el violentador, pues obviamente se envalentona para poder seguir haciéndolo, ¿no? Al, al ver que no hay ningún castigo al, al agraviar a comunicadoras y comunicadores. Se tiene la idea, dentro de los estudios de periodismo, que la violencia generalmente hacia el periodista se da por ejercer este rol de, de perro guardián, y sí, realmente es una realidad, pero que hemos encontrado en recientes investigaciones, que realmente no es necesario increpar al poder y ser un, ser, una ser un periodista que esté sacando constantemente temas sensibles a la luz para ser agredido. Tenemos dist distintas regiones, Guerrero, Veracruz, hoy en día lamentablemente la mayoría del país, en donde puede haber grupos del crimen organizado confrontándose. Puede ir un periodista a cubrir un evento de violencia, pero eso no le agrada al grupo contrario, por así decirlo, por poner un ejemplo. Entonces en ese momento los comunicadores quedan entre la espada y la pared sin la necesidad de tener que ejercer un periodismo perro guardián para ser amenazado. Entonces, ese es un breve contexto sobre cuáles son las condiciones previas al desplazamiento interno forzado de los periodistas, de las y los periodistas y una vez que son amenazados, pues qué sigue? Hay que ver la forma de trasladarse y en qué condiciones se da el desplazamiento. En primer lugar, podemos señalar que Existe, claro, aquellos que son amenazados por el poder político y aquellos que son amenazados por el crimen organizado. Y en recientes investigaciones hemos encontrado que, eh, bueno, primero que nada tengo que mencionar que existe un mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos. Y justo quienes acuden a este mecanismo para salvaguardar su vida son aquellos que son atacados o en general son aquellos que son agraviados por el crimen organizado ya que quienes fueron agraviados por el poder político en general sienten, sienten incertidumbre e inseguridad al mostrarle su caso al mecanismo por pertenecer a la Secretaría de Gobernación. Entonces esa es una constante que se da en diversos estados y en diversos periodistas que han tenido que trasladarse a la Ciudad de México, ya sea por sus propios medios o a través del mecanismo de protección, pero los periodistas llegan a la Ciudad de México como, un, como, un, como una entidad relativamente segura no para seguir ejerciendo el periodismo, sino para simplemente salvaguardar la vida ¿no? ante, ante eventos traumáticos sufridos anteriormente en su lugar de origen. Eh, la investigación realizada eh, últimamente por mi parte, con la cual obtuve el grado de maestro en, en la Universidad Iberoamericana, planteé tres dimensiones distintas de análisis. La dimensión laboral, la dimensión profesional y la dimensión estructural de, del desplazamiento interno forzado de periodistas. Yéndonos en ese orden, evidentemente el desplazamiento tiene muchísimos efectos eh, hacia la persona y hacia el profesional del periodismo. Y en el aspecto laboral podemos encontrar una constante en que los periodistas desplazados no tienen las oportunidades adecuadas para seguir ejerciendo el periodismo en el nuevo entorno. Esto porque hay diversos factores, pero uno que encontramos pues, constante en, en la mayoría de los periodistas entrevistados es que estos son estigmatizados por las redacciones a las, que llegan, a las que llegan a pedir empleo. ¿Por qué son estigmatizados? Llega un periodista a una redacción, a, a, a una vacante de, de reportero, y lo primero que hace el editor y el director con toda razón es buscar su trayectoria. ¿Y qué es lo primero que se encuentra en las redes? ¿Qué es lo que primero que se encuentra en el historial? Pues que esta persona fue amenazada. Y que esta persona, al estar en estado de amenazado, puede llegar a poner en riesgo a la redacción. Eso es lamentable, sinceramente, porque a pesar de que no existe el nivel de profesionalización en, en el periodismo regional, muchos de ellos, por, por su nivel periodístico, sí podrían insertarse en el mundo laboral en la Ciudad de México. Pero esa es una gran traba que, que el mismo campo periodístico y el mismo gremio les ponen. ¿no? En, en la dimensión profesional, hablando no del tema laboral, sino de lo que implica el hacer periodismo, eh, muchos periodistas también quedan en estado de vulnerabilidad, ya que cubrían temas del narco o cubrían temas de, de política local. Entonces, por así decirlo, todas sus fuentes, todos sus recursos simbólicos este, sociales con los que podían ejercer el periodismo en sus comunidades, pues se ven dejados atrás. no Y llegan a la Ciudad de México, un entorno totalmente nuevo, donde no conocen las fuentes, donde ni siquiera conocen la ciudad o cómo moverse. Entonces todo, todo ese capital o esos recursos sociales y simbólicos que dejan atrás, pues los, los obstaculiza para poder hacer periodismo como ellos lo hacían anteriormente. Entonces muchos de los periodistas que se encuentran en la capital se encuentran en el anonimato o, este, o son, son trasladados con sus propios recursos, así que dejándolos en un estado de vulnerabilidad pues bastante evidente. Igualmente eh, existen diversas asociaciones como Artículo 19, Reporteros sin Fronteras y otras más que se encuentran ubicadas en la Ciudad de México que han intentado ayudar a los periodistas con lo que sea, ¿no? ya sea con vivienda, ya sea con, con alimentación o con, con alguna pensión o con algún trabajo, pero la conclusión de ellos, eh, al menos desde la perspectiva de los desplazados, es que estas asociaciones si bien ayudan y si bien te tienden la mano una vez que tú llegas a la Ciudad de México, realmente ellos desconfían de ellas en, su, en el sentido en el, en el que, o sea, en el por qué lo hacen. Y ellos llegan a la conclusión de que estas asociaciones actúan para tener visibilidad mediática o para tener recursos para apoyarlos. No realmente como un acto genuino y solidario hacia el gremio, hacia el gremio periodístico. Entonces, pues, a grandes rasgos, eh, estos son como los factores que afectan a los periodistas en situación de desplazo, que si bien existen muchos estudios eh, no académicos o, o muchas cifras o, así, o, o al mismo tiempo mucha información periodística sobre este fenómeno, en México es escasa o, o prácticamente nula la información académica con rigor científico que pueda explorar el fenómeno del desplazamiento interno forzado de periodistas sobre la academia, qué podría hacer al respecto, y sobre, e igualmente en las aulas, qué podríamos hacer con los alumnos estudiantes de periodismo, pues desde la academia, desde un punto, pues más desde el profesorado y más desde el punto académico, definitivamente el conocimiento, no eh, para hacer diagnósticos eh, con certidumbre, para hacer, para tener datos reales, para tener datos con rigor científico y a partir de ahí poder implementar política pública y poder implementar pues, diversas acciones gubernamentales y no simplemente hacerlo como algo con tanta prontitud. Entonces creo que la academia tiene que, que meterse a eso y eventualmente haber una sinergia entre academia y, y, y gobierno para con estos datos que la academia pueda, pueda elaborar o pueda sacar a la luz, pues implementar política pública que ayude a, estos, a este gremio y a estas personas en específico. Yo siempre he abogado en que la profesionalización del periodismo es la principal herramienta para evitar estos actos lamentables. ¿Y a qué me refiero con la profesionalización? Eh, en el estudio de periodistas desplazados nos hemos encontrado con, si bien periodistas profesionales y críticos al poder con cierto renombre, también diversos youtubers que actualmente se encuentra ese debate entre si los youtubers son periodistas o no, y, pero realmente no tienen las herramientas adecuadas para ejercer el periodismo y permanecer en un estado de seguridad ¿no? y, y ejercer un periodismo serio, por así decirlo. Entonces, estas personas por diversos intereses, sin querer criminalizarlos, claro está, pero por diversos intereses se lanzan a, al espacio público a dar opiniones o a, o a tocar temas sensibles sin, la, sin, sin las herramientas adecuadas, lo que los pone en vulnerabilidad ante, ante el riesgo ¿no? y, ante el, y ante el poder tanto fáctico como establecido. Entonces yo insisto en que la profesionalización periodística desde las universidades podría ser una buena herramienta para, pues justo para dotar, dotar de, de elementos y los periodistas puedan ejercer el oficio sin correr tantos riesgos.